Le damos la gloria al el Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre Gracias al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre